un sólido. ¿Sí? Copiamos esta ruta, abrimos nuestro NX, le decimos aquí, crear nuevo sólido, o nuevo archivo, perdón, y aquí pegamos la ruta donde vamos a guardar nuestro eh, archivo. ¿Sí? Nombramos nuestro archivo, pieza número uno. Esto va a ser para parametrizarlo. Bien, es que nada, vamos a crear algo rápido, un sólido aquí. Creo un rectángulo para poder crear. Posteriormente, ponemos restricciones secciones para posteriormente crear este las expresiones. ¿Sí? Así lo dejamos. Finalizamos. Creamos aquí una instrucción. Hacia abajo. Y vamos a crear también unos barrenitos. Un agujero. Creemos aquí sobre este. Sí. Listo. Muy bien. O sea, este decirle que... Bueno, así lo dejamos. Por lo pronto. ¿Sí? Este sólido lo vamos a, a poner restricciones. Lo movemos al layer 2. Y este al layer 10. Muy bien. Apagamos nuestro sketch, sí, se oculta aquí. Está activo todavía, nada más que lo oculte, apague la capa. Bien, pues vamos a Herramientas, Expresiones y aquí es donde vamos a poner nuestras expresiones para dimensionar sin necesidad de meternos posteriormente al <risas> el sketch o destrucción o cualquier otra opción que hagamos aquí de diseño bien vamos a ponerle vamos a empezar haciendo nuestros nombrando nuestras expresiones que es altura podemos trabajar en milímetros o en pulgadas vamos a trabajar vamos a poner que de altura nuestro material tiene una pulgada que de ancho tiene cuatro pulgadas y de largo 2 pulgadas tiene 10 pulgadas sí esta también la voy a cambiar a pulgadas aquí contamos con dos barrenos, vamos a ponerle aquí vamos a poner diámetro de barrenos vemos que sea de 150 milésimas de pulgada. ¿Sí? Profundidad de barreno. 0.750, pues, 3 cuartos. Esto le salió. Este mensaje salió porque en vez de poner un guión bajo, estoy poniendo espacio. ¿Sí? NX no reconoce espacios, por eso yo pongo guión bajo cada que voy a agregar otra palabra. ¿Sí? Bien. Ya tenemos nuestras expresiones. Ahora hay que aplicarlas a este sólido que estamos haciendo. Para eso nos vamos al croquis, dentro del croquis vamos a dimensionar esta, ¿Sí? si no recuerdan con qué letra empezaron para identificar su expresión, pueden hacerlo aquí, dar un clic aquí, irse a fórmulas y aquí les aparece. A largo lo puse en la letra C, si ustedes presionan la C, les aparece un menú aquí donde está la expresión. Únicamente la seleccionan. ¿sí? Y lo mismo con, la, con el ancho. Que Si no me recuerdo, el ancho era la B. ¿sí? Aquí desaparece. Cerramos esto. Y ya tenemos parametrizados el largo y ancho de nuestro sólido. Ahora falta la altura, para la altura, nos vamos aquí y hacemos lo mismo, ABC, largo, no, era la A de altura. ¿Sí? Aquí este ya se nos alarmó, vamos a ver por qué se alarmó. Bien. Se alarmó porque está ya fuera de especificación. Sí, entonces vamos aquí a poner una expresión que diga línea de centros de barrenos. ¿Sí? Ponemos que sea una pulgada. Entonces vamos a ponerle la expresión de línea de centros a esta dimensión. Pero la F. Finalizamos. Y al diámetro también tiene expresión. Decimos fórmula. Era mm, diámetro de barrenos, la D. Diámetro de barrenos. Sí. Y falta por último la expresión de profundidad. Vamos aquí. La profundidad del diámetro de barreno es, digo, la profundidad de barreno es la letra E. Y aceptamos. Sí, entonces ya está parametrizado todo nuestro sólido. Obviamente, se agregaron más cosas como aquí. Este agregamos unos radiecitos. ¿sí? También se puede parametrizar esto. Bien, vamos a decirle aquí. Radios, esquinas, ponemos que sea de media pulgada, y aceptamos. Lo acabo de poner y no me acuerdo cuál era la letra Radios de esquinas Listo Y para acabar este Sólido Vamos a crear unos chaflancitos Para matar filos De un milímetro Bien Ya teniendo esto Ya podemos este, Manipular Nuestro sólido desde las expresiones ¿sí? y este archivo nos va a servir como base para otras piezas para no hacer todo este proceso eh, cada que creemos un sólido nuevo ya vamos a tener definidas estas expresiones para cualquier <coughs> modificación de, o algún otro archivo nuevo que hagamos Bien, por ejemplo, un ejemplo nada más Vamos a poner un poquito transparente el sólido. ¿Sí? Bien. Un ejemplo. Yo no quiero que mi pieza sea de una pulgada, que sea de tres cuartos. ¿Sí? Y desde aquí lo podemos ir manipulando. La línea de centros de barrenos. No quiero que sea una pulgada, que sea de tres pulgadas. Y automáticamente lo estamos manipulando desde aquí. ¿Sí? Un diámetro de barrenos que sea de una pulgada. Así de fácil. Los radios de 250 están muy grandes y así, el ancho que sea de 5 pulgadas, y listo, bien, entonces, ya teniendo nuestro sólido, listo, teniendo todo sólido, vamos a aplicarle un color, por ejemplo, este, este, este sólido lo voy a poner de color gris para yo poder identificar lo que este, lo voy a maquinar en un aluminio va a ser material de aluminio para posteriormente en el proceso de manufactura del maquinado este, poder distinguir lo que es un aluminio sí. entonces ahora ya terminado nuestro sólido vamos a hacerle una referencia, un de referencia, esto nos va a servir posteriormente para hacer un tipo de, en un ensamble, eh, hacer instrucciones a otras piezas, pero esto es que se les haga costumbre hacerlo siempre hacer un tutorial para eh, que, para que vean para qué sirve nuestra la referencia referenciar todo, todos los archivos bien, sería todo